A decirle es que, ¿cuál es el negocio de tener un carro vacío? Que me bueno. nada más. Acuérdense que uno también le gusta el almacén, uno también tiene familia. Ok, okay. Si, usted trae, permita, si usted trae 10 mil dólares en mercancía, yo no le puedo pedir que deje 9 mil. ¿Cuál es el negocio? Uh -huh. Eso es negocio, eso no es apoyarlo, es un robo, es extorsión. Uh -huh un 10% no está nada mal está 10 mil dólares en cosas que también legalmente va a pagar casi el 25% y tampoco le va a convenir entonces en mi en caso digamos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿quiere esto? ¿quiere dejar algo y se va? ¿Cuánto es lo que queda por decirle al hombre? Porque, porque yo yo no... ni siquiera he visto su mercancía. Supuestamente... Yo no he visto su mercancía. Yo solamente le, le dije que dos tres cosas que muchas veces vienen anotadas, muchas veces no pasa Si usted tuvo la duda, yo sí, le saqué. Yo ni no he visto su mercancía. Sí, porque... Eh, yo en el caso mío, yo con encomienda Jano porque yo sé que la encomienda no pasa, ¿verdad? Todo pasa, lo que no se, lo que se les olvida a ustedes, ¿Usted no está cobrando por la encomienda? No, es que no jalo encomienda Bueno, eso es el problema usted. O sea, no. yo a donde voy si alguien me dice, pétalo, me lleva algo? claro, pues le jalo la cartolina no es gratis. No, no, no, es gratis. no, yo no jalo encomienda por lo mismo, yo jalo lo que realmente pasa, uh -huh. lo que, que yo sepa se está montado. Nada pasa en el sentido usted. Porque la agencia Perdóneme, yo sé que usted es la actualidad. No. no. La agencia